Este, pues yo ni eso, no voy a intentar armar el, el cubo, sino solamente de este sí, sí. libro y no solamente de precisión, sino también de Lucas. De es decir, en, en, esa es la primera En segundo lugar, en el no quería entrar en polémicas, pero a partir de algunas de las preguntas este, que surgieron en la mesa anterior, me gustaría referirme, si no es en este mismo espacio de mi ponencia, en la parte de las preguntas. Eh, sobre todo con respecto al tema pues, este de, que surgió del ecologismo ¿no? me parece que es importante eh, profundizar en ese tema porque me parece que podríamos estar imponiendo una lectura errónea sobre todo este, bien. la presente exposición es un acercamiento inconcluso a una de las más relevantes discusiones filosóficas dentro de la teoría marxista de la segunda mitad del siglo XX que tuvo como tema fundamental la pregunta sobre la posibilidad de una ontología en el materialismo de Marx me referiré sobre todo a dos textos publicados con escasa distancia temporal durante la década de los 60. el primero es uno de los últimos trabajos de Georg Lukács intitulado Marx ontología del ser social extensa obra que aún no ha sido traducida en su totalidad a nuestro idioma y de la cual solo son disponibles algunos fragmentos el segundo, el brillante trabajo de Free Schmitt sobre el concepto de naturaleza en Marx, que todos ustedes han escuchado aquí, cuyo origen da conocimiento por Jaime de en su propia tesis doctoral. Aunque es claro que Schmitt conocía el trabajo de Lukács, en particular Historia y Conciencia de clase, en la cual critica incluso algunos elementos como veremos más adelante, el debate sobre el problema de una ontología en Marx, entre ambos pensadores, nunca se materializó de manera directa donde me es, hasta donde me es posible saber. Procederé entonces a presentar a breves rasgos las posiciones de Lukács y Schmidt sobre este tema en concreto con el ánimo de invitar a todas y todos ustedes a realizar una lectura más profunda del aporte que realizaron una teoría y discurso marxista no dogmático, imprescindible en nuestra actualidad concreta de degradación civilizacional y necesidad urgente de caminos que abran la posibilidad de una modernidad no capitalista. Voy a empezar entonces con Lukács. De entrada, eh, Lukács sostiene que en Marx existen algunas denunciaciones pensadas en última instancia desde una perspectiva ontológica, a pesar de que nunca fueron tratadas de manera autónoma y con un afán de sistematización con respecto a otros campos como la nociología o la lógica. Dichas denunciaciones encontrarían su fuente en el pensamiento dialéctico de Hegel, sistema en el cual, tal como sostiene Lukács, existe un sentido de unidad entre la lógica y la teoría del conocimiento. Aunque tanto Marx como Engels expresaron con claridad la distancia y en contradicción de su materialismo con respecto al idealismo hegeliano, por ejemplo en la crítica de la crítica de Feuerbach-Hegel presente en la ideología alemana, para Lukács se trataría del inicio, y esto es importante, de un pausado proceso de esclarecimiento consciente y claro de una posición ontológica. Lukács sostiene además que la crítica que realiza Feuerbach-Hegel constituye a su vez un viaje ontológico que contribuyó a la disolución de la filosofía hegeliana al confrontarse por primera vez en el desarrollo filosófico alemán de manera directa y amplia, tanto el idealismo como el materialismo, originándose en adelante una nueva perspectiva ontológica como renovación del materialismo anterior. Marx reconoce ese viraje a la ideología alemana, según Lukács, cuando sostiene que, comillas, en la medida en que Feuerbach es materialista, no aparece la historia y cuando considera la historia no es materialista. Sin embargo, es en los manuscritos económicos filosóficos de 1844 que en Marx se vuelve posible la presentación ontológica de un ser social sobre fundamentos materialistas a partir de la, introducción de, la filosofía de, de la introducción en la filosofía de categorías propias de la economía, tales como la producción y la reproducción de la vida humana. Al colocarlas como problemas centrales, dice Lucas, Marx demuestra la determinación tanto de los seres humanos así como de los objetos y las relaciones que produce a una base natural y soslayable y a su conformación socialmente ininterrumpida. En este sentido, para Lukács, la categoría central de la cual arranca esta ontología es el trabajo como formador de valores de uso del cual todas las formas de sociedades humanas. Lukács recuerda lo que afirmaba Marx en el capítulo V de Capital, cito. El trabajo es, en primer lugar, un proceso entre el hombre y la naturaleza, un proceso en el que el hombre media, regula y controla su metabolismo con la naturaleza. El hombre se enfrenta a la materia natural misma como un poder natural, pone en movimiento las fuerzas naturales que pertenecen a su corporeidad, brazos y piernas, cabeza y manos, a fin de apoderarse de los materiales de la naturaleza bajo una forma útil para su propia vida al operar por medio de ese movimiento sobre la naturaleza exterior a él y transformarla, transforma a su vez su propia naturaleza. Así. En la interpretación de Lucas, el trabajo tiene un emplazamiento teleológico, pues en el proceso de transformación que ejerce sobre los objetos materiales naturales, media el inicio como al final de la representación de una finalidad de acuerdo útil por parte del trabajador, quien a su vez solo a través del trabajo ha llegado a constituirse como humano en el premio histórico. El ser social no puede considerarse ascendido del ser natural, ni como su contrario excluyente, afirma Lukács, excluyéndose la vez en más una simple y vulgar traslación de las leyes de la naturaleza social, como fue en el tiempo del termismo social. En un proceso dialéctico, añade, las formas de objetividad del ser social crecen en el cauce de la emergencia y despliegue de la praxis social a partir del ser natural y devienen cada vez más destrezamientos de sociales. Es así que, tomando el trabajo como forma originaria de la praxis y núcleo de las relaciones ontológicas entre sociedad y naturaleza, podemos comprender la base natural de las categorías sociales así como su crítica. El viaje materialista en la ontología del ser social, socio en Culmina, culmina en el descubrimiento de la prioridad ontológica de la economía en él que presupone una ontología materialista de la naturaleza dicho de otra manera, en la interpretación de Lukács existe una unidad indisoluble entre el materialismo y la ontología, entre sociedad y naturaleza en la que se encuentran dialécticamente tanto una concepción de historicidad que no es sin del ser social y del ser natural junto a una crítica de la economía política contenidas ambas en la metodología elaborada Lukács aclara que esta función de la economía como centro de una ontología no es de modo alguno una visión economicista del mundo, sino el desarrollo consecuente del materialismo. Ahora me voy a referir un poco a Alfred Schmidt. Smith parte de la idea de que el problema del concepto de naturaleza en Marx se amplía necesariamente de la relación indisociable entre la concepción materialista de la historia y el materialismo filosófico en general, admitiendo dice Schmidt, que el núcleo filosófico materialista no aparece de manera tan visible en la teoría marciana de la historia y la sociedad. Schmidt dice además que si bien la mayor parte de la literatura producida sobre Marx desde entonces destaca lo que diferencia el materialismo de Marx como una teoría dirigida fundamentalmente a la historia y la sociedad, no ha buscado profundizar sobre su relación con las formas de materialismo aparecidas en la historia de la filosofía omitiendo a considerar aquellos momentos que vinculan a Marx con los materialistas y los materialismos previos. Para Smith el problema de la vinculación existente entre la concepción materialista de historia y el materialismo filosófico no es de ninguna manera de segundo orden ni de mero interés terminológico. Marx se dio cuenta de que la caracterización de su doctrina como materialista, dice Smith no significaba solo una manera de provocar el idealismo burgués, sino que ocupaba un lugar dentro de la historia de la filosofía materialista. En este sentido, el desarrollo lógico de la filosofía materialista como filosofía de la naturaleza conduce necesariamente a una teoría sobre la historia y la sociedad. Schmidt entonces se pregunta. ¿En qué medida una teoría según la cual el momento, en última instancia, decisivo de la marcha histórica de la sociedad es el modo de producción y producción de la vida inmediata del hombre, que es el modo de producción y producción de la vida inmediata del hombre, que supone un materialismo filosófico? Para responder esta pregunta, en primer lugar, considera Smith es importante, en Marx su acerca de los iluministas franceses y las herramientas socialismo utópico que ellos derivan, como aparece en la Sagrada Familia, donde se define el materialismo como la, la, la, la, como la doctrina del real humanismo y como la base lógica del comunismo. Smith cita a la Sagrada Familia. Si el hombre se construye en todo conocimiento, sensación, etc., a partir del mundo de los sentidos y de la experiencia que en él se realiza, se trata entonces de ordenar el mundo empírico de modo que el hombre experimenta en él lo que es verdaderamente humano y se habitúe a ello, que se experimente como hombre. Si el hombre es configurado por las circunstancias, hay que configurar humanamente las circunstancias. Si el hombre es social por naturaleza, solo desarrolla su verdadera naturaleza en la sociedad, y la potencia de su naturaleza debe medirse no por el poder del individuo aislado, sino por el poder de la sociedad. Cierro, cierro la cita. En segundo lugar, además de estas ideas que prefiguran la teoría comunista, que el Marx joven, son importantes las primeras formulaciones del materialismo histórico que aparecen en la Sagrada Familia. Contiene además la influencia de Feuerbach, que, a pesar de carecer unidad teórica, habla a veces, de acuerdo a la lectura de Schmidt, de la sociedad de un modo abstracto e como base natural, por ejemplo, del Estado. Aquí me no Schmidt, pues bueno, la filosofía de la naturaleza de Hegel se entiende como la ciencia de la idea en su ser otro. Schmidt recuerda que para Hegel la naturaleza se nos presenta la idea de una forma inmediata, no purificada aún como concepto. La naturaleza es el concepto puesto en su no, en su no conceptualidad. Sin embargo, la naturaleza no es para Hegel un ser determinado en sí, sino en el momento de la alienación, por lo que pasa la idea de construcción universal para volver a seguirlo así, percibido en el espíritu. Esta es una cita de Schmidt. Asimismo, no solo permanece oculto en Hegel cómo la idea de se desdeletiza en su tránsito a la naturaleza, sino de qué manera la idea, que como absoluta, está ya siempre en sí, llega alienarse, a perderse en un mundo del ser objetivo material, sino también en el proceso por el cual la naturaleza, una vez producida por la idea, suprime gradualmente todas las determinaciones naturales y pasa al espíritu como su más elevada grado. Al el idealismo hegeliano de la naturaleza, fue llevado contrapone el naturalismo en forma abstracta, eh, como sostiene Schmidt, y dice, la doctrina que de la naturaleza, o sea, de la realidad, expuesta por la idea, constituye solo la expresión racional de la doctrina teológica, según la cual la naturaleza es creación de Dios, o el ser material es creación de un ser inmaterial, es decir, abstracto. Al final de la ciencia lógica la idea absoluta llega incluso a una resolución nebulosa para documentar con sus propias manos que tiene origen en el cielo, Teológico. Vale la pena en este punto recordar que en el epílogo a la segunda edición del Capital, Marx sostiene lo siguiente. Mi método dialéctico no solo difiere del de Hegel en cuanto a sus fundamentos, sino que es su antítesis directa. Para Hegel, el proceso de pensar al que convierte incluso bajo el nombre de idea en un sujeto autónomo es el demiurgo de lo real. Lo real no es más que su manifestación externa. Para mí, a la inversa, lo ideal no es solo, no es sino material transpuesto y traducido en la mente humana. Más adelante continuó Marx, la mistificación que sufre la dialéctica de la mano de Hegel en modo alguno osa para que haya sido él quien, por vez primera, expuso de manera amplia y consciente las formas generales del movimiento de aquella. En él, la dialéctica está puesta al revés. Es necesario dar la vuelta para descubrir así el núcleo racional que se oculta bajo la cultura mística. Para Feuerbach, dice Schmidt, el pensar, el espíritu, se transforma en una cualidad del hombre junto con sus otras cualidades no, naturales. Toda conciencia es conciencia de hombre, es dotado de un cuerpo. La ciencia del hombre como un ser necesitado, sensible, fisiológico, es por lo tanto el presupuesto de toda teoría de la subjetividad, como me parece que ya se mencionó anteriormente. Smith recalca que la idea de que no hay que partir del espíritu absoluto, sino de hombres corpóreos, es también de gran importancia para la teoría marxista. En Feuerbach, el ser humano, dice Schmidt, como momento terminal de todo el desarrollo del pensamiento, se constituye justamente en tanto de como en el que eh, en el tema propiamente dicho. Asimismo, Smith declara que, cita. Así como fue el Bach en su crítica de la religión trata de comprender los contenidos religiosos como un extrañamiento de contenidos sencillos humanos, también entiende el espíritu absoluto como un extrañamiento del espíritu humano finito. Con ello se suprime la persistencia que gana las categorías lógicas respecto de la creación del mundo y de un espíritu finito, y las formas lógicas se explican con funciones de hombres perecereros, siempre principio. Pero no perdamos... De eh, vista la pregunta de en qué manera para Alfred el materialismo de Marx continúa no un carácter ontológico. Como habíamos dicho, para Schmidt, Feuerbach, con su antítesis abstracta respecto del idealismo, da a Marx un nuevo fundamento para el desarrollo de un pensamiento no idealista. Schmidt sostiene que la crítica de Feuerbach a Hegel se centra en el aspecto crucial de todo sistema idealista, el concepto de naturaleza. Crítica materialista que es desarrollada y ampliada desde el punto de vista materialista por Marx. Para Schmitt, cito, Marx define de la naturaleza como aquello que no es subjetivo, que no se disuelve en los modos de profesión humana, lo que es directamente no idéntico al hombre. No entiende, sin embargo, esta realidad en el sentido de un objetivismo inmediato y, por lo tanto, de carácter ontológico. La naturaleza es para Marx un momento de la praxis humana y, al mismo tiempo, la totalidad de lo que existe. Y a diferencia de Feuerbach, no propone formular cuestionamientos abstractos de su idealismo ni reemplazar el espíritu del mundo hegeliano por un principio igualmente metafísico. Asimismo, para comprender mejor la vinculación entre el materialismo filosófico y el materialismo de Marx, para Schmidt, es necesario abordar el problema del sentido de la historia y del mundo. La dialéctica materialista no es teleológica. La historia no es una estructura de sentido espiritual. Para Marx no existe una idea unitaria que confiera sentido al mundo, solo hay fines finitos de seres humanos finitos, condicionados en el espacio y en el tiempo, frente a dominios delimitados del mundo natural y social. Sobre Lukács en concreto, ya para ir terminando, Smith critica una de sus perspectivas en Historia y Conciencia de Clase acerca de por qué la naturaleza no puede disolverse solamente en los modos históricos de su apropiación práctica. Al hablar de los aspectos filosóficos de la fetichización de las mercancías, Lukács llega a hablar también del concepto de naturaleza en Marx de la siguiente forma. Sí. La naturaleza es una categoría social, es decir, lo que en un determinado estadio del desarrollo social vale como naturaleza, el modo en que ocurre la relación entre esta naturaleza y el hombre, y la forma en la que se produce el ajuste entre este y aquella, y por lo tanto, la naturaleza tiene que significar en lo que respecta a su forma y contenido, su alcance y objetividad, está siempre socialmente condicionado. ¿sí? Sobre esto Schmidt sostiene que Lukács señala con razón que toda conciencia de la naturaleza así como la naturaleza misma, está condicionada sociohistóricamente. Sin embargo, aclara para Marx la naturaleza no es sólo una de ninguna manera se la puede disolver en los procesos históricos de su autobusión. Si la naturaleza que es una categoría social, también vale dice Schmidt, creo que toda la razón la proposición inversa de que la sociedad representa una categoría natural. Aunque para Marx la naturaleza y sus leyes existen de manera autónoma de toda conciencia y voluntad, aquello que puede decirse de ella solo puede formularse y aplicarse con la ayuda de categorías sociales. El mundo material que es objeto de trabajo y puede comprenderse gracias a él, no es producido por este y sigue conservando un sustrato en el cual no existe contribución del ser humano. Cuando más, concluye Smith, elabora su, la supresión teórica y práctica de la enajenación, no se refiere como Hegel a la eliminación de la objetividad como tal, sino a la de su carácter enajenado. Para Marx, la supresión de la imaginación no se realiza en la filosofía, sino en el comunismo, como forma suprema de mediación real entre el ser humano y la naturaleza, donde no desaparece la objetividad de la misma, sino que subsiste como lo externo. Y bueno, he tratado de solamente de exponer con mucha brevedad algunos de los puntos relevantes de esta discusión entre Lukács y Schmidt sobre la posibilidad o no de una ontología marxista en Marx como uno de los caminos abiertos para la reflexión crítica actual. Por razones de tiempo, he omitido una infinidad de puntos que concierten a este debate, tratando nada más de extraer algunas de sus listas principales. Reconociendo que esta aproximación es incompleta y más allá de venturar conclusiones, me parece que es posible sostener en primer lugar que este debate indirecto en entre ambos pensadores se inscribe no solamente en el campo de la teoría marxista, Sino que también constituye un momento sumamente importante dentro de la reflexión filosófica en general. Por una parte, en Lukács se realiza una reinterpretación y un rescate de algunos elementos de la filosofía hegeliana, bajo la propuesta muy sugerente de una ontología materialista de la integrante marxiana, que contribuye a ampliar el campo de la reflexión de una teoría y discurso críticos, no dogmáticos, hacia territorios en los que es usualmente difícil analizarse. Sabemos, con las lecturas que se han hecho de Lukács, que el intento de elaborar una ontología del ser social procede de una visión clásica de la filosofía, es decir, la propuesta de un sistema filosófico completo a la manera de Aristóteles o el mismo Hegel. Es por esta razón que es necesario leer este proyecto de ontología materialista, sin disociarlo de los otros trabajos previos de Lukács, sobre todo Historia y Conciencia de clase, así como su estética. A mi parecer, Alfred Schmidt establece un diálogo indirecto con este texto de Lukács, a pesar de que en el concepto de naturaleza en Marx solo existe una ilusión crítica de historia y conciencia de clase. Schmidt apuesta claramente por una recuperación de la enorme importancia que tuvo la crítica materialista de Feuerbach al idealismo en la posterior elaboración de la teoría crítica tanto en Marx como en Engels. Su posición clave denota la imposibilidad de disociar el materialismo histórico de un materialismo filosófico como desarrollo consecuente del materialismo en general, encontrando en el esclarecimiento del concepto de naturaleza marxiano su punto de convergencia. Por otra parte, tal como sostiene Bolívar Echeverría, es en el conjunto de las tesis sobre Freud, donde se encuentran por primera vez de manera decisiva los elementos fundacionales pendientes de la construcción del discurso teórico comunista como revolución teórica. En definitiva, las posiciones de Lukács y Schmidt muestran las enormes posibilidades para la discusión filosófica contenidas en la tradición marxista, que en un momento de urgencia para la humanidad y la propia existencia de la vida sobre la tierra, como el actual, estamos llamados a explorar como ellos profundidad. Gracias. Muchas gracias, Panteo, por esta muy interesante exposición. Nosotros estamos es una muy compleja importante relación de las concepciones filosóficas de Schmidt y de Lukács. Como no saben, Lucas ya ha sido como el, su texto de historia de conciencia de clases como el acta de nacimiento de una manera de la teoría crítica. Y claro, estos debates han sido muy importantes. Y en sus clases, Schmidt casi siempre mencionaba a Lucas y siempre con esta concepción de distancia crítica que de una manera está tratando. Pero bueno, es un debate importantísimo. Porque bueno, no mencionaste aquí, entonces vamos a seguir ahorita con la actuación de Heriberto Mojica. Mujica eh, Heriberto es eh, filósofo egresado de la Facultad de Filosofía de la UNAM basante de maestría en filosofía por la misma universidad entonces él va a hablar sobre capital, utopía y muerte Hola, gracias, buenas noches buenas. Eh, Bueno, comienzo, capital, utopía y muerte Creen en Dios es creer que la vida como un todo tiene sentido. Kabila Wittgenstein en sus notas de guerra, entre disparos y bombas, refugiado en su pinchera, el todavía ingeniero aeronáutico, el no todavía filósofo de carrera, asume como verdad inquebrantable que Dios no se revele en el mundo. Por lo tanto, el sentido del mundo debe quedar fuera de este mundo, o en otras palabras, la solución del enigma de la vida en el espacio y en el tiempo está fuera del espacio y del tiempo. Por eso, la solución del problema de la vida está en la desaparición de este problema. ¿Qué quiere decir Wittgenstein con todo esto? Quiere decir que la pregunta quizás más inquietante para muchos de nosotros carece de la menor importancia. ¿No es esta duda la que vuelve filósofos, aunque sea por un momento, a cada uno de los hombres? Tierra? ¿La única reflexión capaz de situarlos fuera del marasmo cotidiano para luego retomar la jornada? ¿No es esa una de las reflexiones que acercaron por primera vez a muchos de nosotros a la filosofía? Cuando alguien muere, la pregunta por el sentido de la existencia misma brota de nuestras cabezas como algo natural. La muerte tiene un significado cósmico, o bien, la muerte acaba con toda, la pos con toda posibilidad de trascendencia trivializa cada uno de nuestros movimientos y de nuestras decisiones. Por eso, ahora que conmemoramos la muerte de un filósofo, de un amigo y un maestro, es pertinente retomar la cuestión. Pero volvamos al filósofo de viena Nos preguntábamos ya no por el sentido de la vida, sino por el de sus palabras. Una mirada prejuiciada, desatenta, justo ese tipo de miradas que abundan en torno a la obra de Marx, juzgará que en efecto Wittgenstein le resta toda importancia a los grandes problemas filosóficos lo cual no es de extrañar dada su cercanía con los positivistas lógicos ese grupo de fanáticos de la ciencia que no puede ver otra cosa más que vulgares hechos en el mundo sin embargo para nuestra sorpresa Wittgenstein se acerca misteriosamente al materialismo dialéctico de Marx en este asunto Alfred Schmitt nuestro homenajeado nos dice con razón que para comprender la vinculación entre, existente entre el materialismo de Marx y el materialismo filosófico en general, es esencial también el problema tradicional referente al sentido de la historia y del mundo. La dialéctica materialista es no teleológica. Marx no hipostasía panteísticamente la historia. Si bien Schmidt reconoce que hay una estructura trascendental en la idea de la historia en Marx, en la medida en que sostiene que las formaciones sociales que se desprenden unas de otras siguen leyes, tendencias, esto no implica, esto no implica una teleología que atraviese la totalidad del conjunto. La historia universal para Panamá...